Hola a todos, pues ya llegó octubre y siguen y siguen los beneficios que el Infonavit está dando a conocer. Y como las buenas noticias no se hacen esperar, pues te cuento. La, el primero es que amplían la edad máxima para solicitar un crédito. Ahora será 70 años cumplidos. Pero espera, si estás planeando darle una manita de gato a tu casa, ahora es cuando, porque el programa Mejoravit ahora amplia su plazo para el pago del crédito será 42 meses, lo que significa que serán pagos mensuales más chiquitos si tú así lo solicitas. Y si tú estás planeando buscar terreno para construir, el Infonavit se compromete en ser más flexible en el trámite de crédito terreno A propósito, si te interesa o estás buscando una buena ubicación, para construir tu casa, te comento que estoy en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y tengo algunas opciones muy buenas para que puedas construir el hogar de tus sueños a tu gusto, a tu tiempo y a tus posibilidades. Usa tu crédito y disfruta de tu nuevo hogar. Recuerda que las aportaciones patronales te ayudan a pagar tu crédito. Si esta información es nueva para ti y te ha servido, Dale like a él y suscríbete a mi canal para que sigas teniendo información sobre tu crédito hipotecario fácil.